Alabando al Señor que está aquí Alabando al Señor Yo no sé a lo que usted ha venido Yo vine a adorar a Dios Más suave Más suave más, suave, más suave. ¿Cuántos han venido a adorar a Dios? Eh, no, no le escucho ¿Cuántos han venido a adorar a Dios? Yo no sé pero la Biblia a mí me dice Mi Biblia dice Que el Señor habita el medio de alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay alabanza, no está Dios Pero a ver, ¿dónde por aquí está el Señor? Por aquí. ¿A dónde está la alabanza por aquí? ¿Dónde está la alabanza por aquí? ¿Dónde está la alabanza por aquí? ¿Dónde está la alabanza por aquí? ¿Dónde está la alabanza por allí? ¿Dónde está la alabanza, alabanza de la Iglesia? Bien, vamos a ver la palabra bajo el título. Aunque no veas nada, tranquilo, Dios. Está obrando. Ah, pero me gustaría decir con autoridad. Aunque no vean nada, tranquilo, tranquila. Dios está obrando. <risa> ok, ya, ya estamos entrando en esto. Pablo decía en Romanos 8:28. Sabemos. Bueno, antes de predicar, siempre me han dicho que salude. Saluda a todas las personas que nos ven en el mundo. Y en Europa, en África, en Norteamérica, en Centroamérica y Suramérica Estamos transmitiendo desde aquí, desde Medellín, Colombia La capital del fuego, bendito es el Señor, todos saludos Pablo decía en Romanos 8.28 Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Bueno, parece que algún creyente, pero entonces yo creo que la verdad suya es esta sabemos que a los que aman a Dios tres cosas les ayudan para bien entonces dígame sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien la pregunta en el día de hoy es si tú lo sabes no sé si me entiendo la pregunta hoy es si usted lo sabe pastor que hace que todo obra para bien a los que aman al Señor no se trata incluso de que te lo hayan dicho no se trata de que lo hayan leído solamente Pablo decía sabemos en otra palabra yo estoy convencido y ya lo sé yo estoy convencido y ya lo sé es decir, había algo dentro de él que le decía que todo iba a salir bien Si Dios lo hizo con Abraham, lo iba a hacer con Pablo Si Dios lo hizo con José, Dios lo iba a hacer con Pablo Si Dios lo hizo con Moisés, Dios lo iba a hacer con Pablo Si lo hizo con David, con Pedro y lo hizo con Pablo Lo hará contigo y lo hará conmigo Algo va a producir que todo alguien me pueda entender A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria cuando el mundo pensaba que había enterrado a Cristo, lo que hicieron fue que lo sembraron para que se multiplicara el tercer día. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Jesucristo es el mayor ejemplo de qué? De que por encima de cada circunstancia adversa, todo, todo va a salir bien. No importa cuán difícil lo veas. No importa lo que te digo el médico, no importa lo que te dicen las circunstancias, no importa lo que te dice una realidad humana, Dios se va a glorificar porque esta palabra tiene poder, esta palabra rema, esta palabra activa los cielos a favor de alguien que la crea en esta tarde. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y cuando digo que Dios se va a glorificar, es porque su gloria será vista en las naciones. Su gloria será vista en la tierra. Su gloria será vista en tu vida. Es decir, la gloria se va a meter hasta en tu casa. La, ay, quien lo creyó. La gloria se va a meter en tus hijos. La gloria se va a meter en tu madre, en tu padre. La gloria se va a meter en tu familia. Yo lo estoy creyendo que viene un año tremendo. ¿Cómo espero que entre ese de 19 viene algo tremendo? Hay quienes se pasan pensando si tal situación proviene de Dios o no. Pastor, me van a cortar los servicios. ¿Vendrá eso de Dios o no? Pastor, estás casa en la cocina. ¿Vendrá eso de Dios o no? Pastor, tengo problemas con mi esposa, mi esposo. ¿Vendrá eso de Dios o no? Pastor, tengo problemas con mis hijos. ¿Vendrá eso de Dios o oh no? Aleluya. Qué difícil a veces. Quizás no sepamos el por qué estás en esa situación. No sabemos por qué la gente te hizo lo que hizo. Pero sí sabemos que todo lo que la gente te está haciendo, Dios lo va a cambiar de manera poderosa para que haya bien para tu vida. Alguien lo está creyendo único que yo sé es lo que la palabra dice y lo único que yo sé es que me voy a aferrar a esa palabra que yo allá, alguien lo creyó aquí, alguien lo cree allá, ustedes lo creen también a veces tratamos de buscar explicaciones en lo inexplicable yo no puedo tener todas las soluciones para usted como pastor pero lo único que le puedo decir es que si sí tengo un Dios que todo lo puede Ay, ay, ay. Contagia al que está a su lado, hermano. Contagie. Cambia la atmósfera donde usted está. Dije que tengo un Dios que todo lo puede y te da todo lo que. Ah, ya me está entendiendo. Este, este pueblo vino a agarrar. hoy promesas acá. Hay mucho cuestionador y muchos dicen, mira, eh, eh, mira cómo estás y sirves a Dios. Y tu respuesta debe ser todo va a salir bien, te van a presionar en la casa y tu respuesta es, todo va a salir bien, te van a presionar en el trabajo y tú vas a decirle al patrón, todo va a salir bien, te va a presionar tu hermano, tu familia y vas a, todo va a salir bien, el diablo quiere tu edición y vas a gritarle al diablo diablo escúchame bien Dios dijo todo va a salir bien y yo lo creo y me apodero lo creo y me apodero santo es él santo es él alguien levante su mano y diga gloria a Dios gloria a Dios el diablo es especialista para todos los días decirte mira te va a ir mal Mira todos los problemas que tienes, te va a ir mal. Mira cómo te están apretando, mira que no se ven las cosas claras. Mira que las cosas se están viendo como oscuras. Mira que el panorama no está muy claro. Mira que el panorama no está muy tenue. Tú le vas a decir, mira, aleluya, mi final será diferente. Mi final será de victoria. La traición que me hicieron, el despido del empleo, la quiebra, el error que cometiste dono de tus padres, el fracaso que tuviste, todo, todo, todo va a obrar para bien, wow, wow, yo porque siento que Dios está cambiando aquí lo malo por bueno, yo porque siento que aquí está el Espíritu de Dios cambiando lo malo por bueno, alguien aleluya está recibiendo ahora una bendición especial, prepárate, porque este 2019, lo malo que viste todo 2018, este 2019 vas a recoger, iglesia vino a Rugiro y esta iglesia vino a alabar al Señor. ¿Dónde está la alabanza, iglesia? Aleluya. Aún los peores momentos de tu vida, Aún, escúcheme bien el que está pasando los peores momentos de su vida. Aún los peores momentos de tu vida, Dios los va a utilizar para escribir tu mejor historia no sé si fui muy poético yo estoy declarando esto para este año que viene para esto que está entrando aún los peores momentos que has vivido este año Escúcheme bien alguien aquí porque esta palabra parece que es para alguien que está recibiendo esto aún los peores escenarios que has tenido que vivir Dios lo va a utilizar y con ello va a escribir lo mejor de tu historia. Tú te vas a reír de lo que vino, tú te vas a reír de lo que pasó, tú te vas a reír de lo que el diablo quiso burlarse de ti. el aire, para los pajarillos, bueno para toda creación también es, aleluya, pero tengo que encargarlo y decir sabemos que todas las cosas, yo si no piensa en todas las cosas malas que le sucedieron esta semana ya, tiene tres segundos, uno está pensando, dos está pensando, tres, la Biblia dice sabemos, estamos convencidos perfectamente que todo eso que te sucedió esta semana o ha sucedido este año, todo eso cantábamos ese coro, en medio de todas las cosas, alguien está obrando a favor tuyo, usted no sabe Dios cómo se mueve en eso, yo lo he visto 40 años hermano, cuando hay más silencio y que no hay respuesta, no hay respuesta, hay una batalla en los cielos, el ángel Gabriel está trayendo la respuesta, como cuando Daniel venía a la el señor Gabriel Y perdió con él Y dijo Esta bendición pasa Porque pasa Esta bendición llega Porque llega Esta bendición sube Porque sube Alguien me lo está entendiendo La bendición va a pasar Porque va a pasar este año La bendición va a llegar Porque va a llegar este año La gloria de Dios Se va a derramar Porque ¿Te cree que Dios descansa? No se me viene y lo sé desde mi espíritu que Dios no va a descansar hasta ver que todas las cosas van a obrar para bien, ¿me entendió lo que dijo? Dios no va a descansar hasta ver que todas las cosas van a obrar para bien, pero tiene que metérselo amigo, amigo, amiga que ha venido, joven, joven, hermano hermano, cristiano, cristiano, evangélico evangélico, todas las cosas, hay alguien que ya está trabajando, no está viendo respuestas, hay alguien que moviendo, hay alguien que está moviendo su mano de poder en los cielos no están viendo soluciones de nada yo siento que Dios está moviéndose y que Dios va a ser algo arrollador hay un texto que me gusta que guarda a Israel ¿ah lo están creyendo? no duelen? por tus sueños, Él está velando por tu vida, Él está velando por los propósitos Él está velando por lo que Dios dijo que hará con tu vida Él no duerme, Él está despierto, Él se está moviendo, Él se está moviendo y viene la respuesta de bien, viene la respuesta de bien, viene porque viene, llega porque llega es el Dios al que sirvo, es el Dios al que sirvo, es el Dios al que sirvo a veces me dicen, pastor, ¿cómo logro el propósito de Dios para mi vida? Tienes que tener la certeza de que en medio de todo lo que ocurre en tu vida, Él está obrando a tu favor. Es difícil, es difícil, pero estoy en un momento difícil y de decir, ah, no, Dios está obrando a favor. Usted casi nunca escucha al cristiano, pastor, estoy en este problema. Y Dios está obrando a favor, casi nunca lo dice no pastor estoy en este grave problema ¿Cómo me puede ayudar pero pocos son los que llegan a la oficina diciendo pastor tengo un problema difícil pero Dios está orando para bien ay ay ay, ay, ay, ay, ay, ay. pero Dios está orando Es el Cordero de Dios Santo. Es el Cordero de Dios. Él merece la gloria. Él merece la alabanza. Esta tarde, si, verdadera sabes, si verdaderamente sabes esto, que Pablo sabía, no hay razón para vivir en ansiedad. No hay razón para vivir preocupado como el impío. No hay razón para vivir murmurando como el impío. No hay razón para vivir preguntando lo inexplicable como el impío. No hay razón de cuestionar las cosas que Dios hace, porque Romanos lo sigue diciendo para aquellos que aman a Dios. Si usted ama a Dios de corazón, si usted le da el primer lugar a Dios, si usted sirve a Dios, si usted le dice Señor, aquí está mi vida, aquí te doy mi vida, si usted sirve de verdad, verdad, verdad, estoy seguro que ya hay una mano que está tomando lo malo y está metiendo lo bueno, está arrancando lo malo y está metiendo lo bueno. Está, ay, ay, ay. Nada para el hombre de Dios es casualidad Todo, Toda la vida lo sabía Incluso aquellas cosas que no aceptamos Y que no aceptamos muy placenteramente ah, Eso tampoco es por casualidad Eso se llama la receta de Dios Para el bien No es accidental que la palabra diga Y también todos los que quieren vivir Piadosamente en Cristo Padecerán persecución no es que saludad que la Biblia diga en el Salmo 34, 19 y muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová muchas son pero Dios te va a librar. Yo no te puedo decir que no vendrá el problema. Pero lo que te puedo decir es que vas a salir del problema. ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió por aquí? No te puedo decir que no vendrá. Pero sí te puedo decir, vas a salir. Dígale a alguien, vas a salir. Vas a salir, vas a salir, vas a salir, vas a salir. No es accidental que diga, siempre doy gracias. Pablo dijo, Fesos 5.8 todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que decía Pablo? gracias Señor A un día malo? gracias Señor ¿ha habido persecución? gracias Señor ¿hubo momentos difíciles? gracias Señor ¿hay cosas que no entiendo? gracias Señor ¿hay momentos complicados de la vida? gracias Señor Gracias Señor, podemos decirlo, podemos decirlo, podemos decirlo. Entonces Dios dice: Muchacho, aprendiste la lesión. Todo obra para bien para ti. Todo obra para bien para ti. Ahora voy a mover todo a tu favor. Has aprendido la lección, recibe. Y Tesalonicenses este es 5:8. Primer, la primera carta dice: Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, démosle gracias a Dios por cuánto, por tres cosas. Por todo, por todo. Habrá alguien valiente aquí que tiene un problema y va a levantar su mano y va a decir gracias por ese problema. <ríe> Yo sé que es difícil para algunos decir gracias por el problema que tengo. Gracias por este aguijón que tengo. Gracias por esta necesidad que tengo. Puedo decirlo Señor, gracias gracias por el enemigo que me ataca, gracias Señor por la escasez, puede decirlo, Señor por este momento de presión puede decirlo, puede decirlo, Dios quiere gente que viva la palabra, que encarne la palabra y que la palabra se arrema en ello y active la promesa de Dios en la vida de alguien, Dios quiere que alguien se atreva a dar gracias y a dar gloria por lo que está viviendo, porque viene en temporada del cumplimiento de la palabra profética, viene en temporada, Yo lo estoy sintiendo. Hay un profundo texto en la palabra que a veces los teólogos brincan. Y dice: ¿Quién será que que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ni siquiera el diablo puede ir más allá de los límites. En como uno vemos que no podía probar a Jos sin tener permiso. Y no podía ir más allá si no había permiso otorgado en 22.31 dice que aleluya Pedro Satanás te pidió para zarandearte porque el diablo no puede tocarte si no hay un permiso si no hay un permiso divino, aleluya, el hecho es como yo paso por ese momento el hecho es como yo recibo ese momento y esa circunstancia Si hay permiso divino, tranquilo hermano Dios va a guardar tu alma Dios va a guardar tu familia Dios va a guardar tus hijos Dios va a guardar como guardó Pedro en el momento difícil es, Aleluya, alguien puede entenderlo, alguien puede Escuche bien esto Juan no pecó con sus labios Cuando dijo el Señor dio El Señor quitó Sea el nombre del Señor bendito ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas, no, ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y te da un dolor de cabeza y no sabes Ay Dios mío, ¿por qué este dolor de cabeza? Y no somos capaces de decir Sea el nombre del Señor bendito Tienes algún problema por ahí con cualquier familiar y no, hasta qué va a pasar con mi vida? Sea el nombre del Señor bendito Alguien pudiera entender Lo que yo estoy diciendo Si en la tristeza puedes cantar Si en el dolor puedes reír si, si cuando hay fracaso puedes alabar a Dios Es porque Dios va a comenzar A orar todo para bien Es porque Dios va a comenzar A sacarte del proceso Es porque Dios va a comenzar A sacarte del desierto Es porque Dios va a comenzar A bendecir tu casa Y a bendecir tu familia Yo no sé quién cree aquí Que han llegado a los momentos que Dios va a bendecirte. Yo no sé cuánto creen aquí que está llegando el momento poderoso de Dios. Son tan fuertes las palabras, tan sentidas. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. O sea, el nombre de Jehová. Bendito, puedo decirlo en medio de su prueba. Jehová Dios, Jehová quitó, si el nombre de Jehová bendito puede decir en medio de su dolor, Jehová Dios. Jehová quitóse sea el nombre de Jehová bendito puedo decir en medio del problema que tienes tan duro en tu casa Jehová Dios Jehová quitóse sea su nombre bendito puede hacerlo si hay gente preparada en ese nivel espiritual es porque Dios está dispuesto aleluya a transformar tu ambiente oscuro en un ambiente de gloria porque viene el momento Me lo quitaste. Sea tu nombre bendito. Si alguien entendiera esta verdad profunda de la palabra, hoy va a mover los cielos a su favor. Si alguien entendiera esto, hay gente que pasó toda la vida quejándose y no recibe nada, ni nada se cambia mal por bien. Aleluya, pero ahora, alguien tiene que entender, hoy te voy a adorar aunque no entienda mi vida, aunque no entienda las circunstancias, aunque no entienda el problema, aunque no entienda lo que estoy viviendo, aunque no entienda lo que estoy pasando, hoy te voy a adorar. Hoy voy a decir, Jehová, tú eres bendito. Jehová, tú eres bendito. Jehová, Jehová, Jehová, Jehová, tú eres bendito. Estás viviendo un momento difícil en casa. Adora a Dios a esta hora. Y dije, Jehová, tú eres bendito. Sea tu nombre glorificado. No entiendo, Señor, pero te bendigo. Estoy viviendo momentos difíciles de mi vida, pero te bendigo. Te bendigo y te voy a bendecir, te voy a bendecir. No es religión, no es religión, es vivir. Es vivir esto. Necesitamos vivir el Evangelio. Y dice la Biblia: Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero. Yo estoy viendo gente bendecida. Yo estoy viendo gente bendecida. Más que tu primera etapa de vida Hoy van a cambiar, hoy hay una etapa Uno y una etapa 2 Veo gente bendecida en su etapa 2 Veo su gente bendecida en su etapa 2 Puedes postrarte hoy ante el Señor Puedes postrarte y decirte No hay lugar más alto Que estar a tus pies Voy a ir a tus pies aunque no entienda nada